Cañigua, una semilla con múltiples propiedades. La cañigua es un sonido cereal rico en fibra, proteínas, vegetales, calcio, hierro y omega 3, de la misma familia que la quinoa. Y también acto para celíacos. Conoce sus propiedades saludables y por qué incluirla en tu dieta. La cañuga o cañuga andina se abre paso y con mucha fuerza entre la lista de nuevos, aunque mal llamados, super alimentos que bien merece la pena descubrir e introducir en nuestra despensa. En concreto, se trata de un pseudo cereal, es decir, una semilla rústica y milenaria con propiedades de grano que posee importantes ventajas para la salud. La cañugua, al igual que la quinoa y el amarantón, pertenecen a la misma familia botánica. Avantaceae. de ahí que su valor nutricional sea similar aunque se trata de especies diferentes por lo que esta semilla es incluso capaz de superar a sus otras hermanas gracias a su potencial nutritivo aunque pueda resultar algo desconocido todavía en europa lo cierto es que no se trata de un alimento nuevo todo lo contrario ya que en suramérica es un producto muy común y muy bien valorado desde hace ya tiempo, donde también se conoce como Cañagua o Cañigua. Para descubrir el origen de la Cañigua, debemos viajar hasta los Andes, concretamente a las zonas más altas de Perú y Bolivia, a orilla del río Titicaca, con una altitud de entre 3.800 y 4.100 metros sobre el nivel del mar, asegura Nerea Segura. Dietista, nutricionista y local del Colegio Oficial de Dietistas Nutricionistas de Euskardi Codine. Es allí donde crece y se cultiva este seno cereal que se caracteriza por una gran resistencia a la climatología adversa, lo que le permite adaptarse fácilmente a cualquier otro entorno. Por ello, es apto para cultivarse a nivel local, lo que permite realizar un consumo de kilómetro a cero y así respetar el medio ambiente, añade Segura. Este alimento ya existía cuando llegaron los conquistadores españoles a tierras americanas, sin embargo como curiosidad sabemos que los españoles prohibieron su cultivo y su consumo por el significado religioso que tenía en el imperio Inca, relata Segura quien recuerda que era un alimento básico en la dieta indígena, por lo que pasó a considerarse comida de pobres y dedicarse a forraje para los animales. De esta manera se sustituyó por otros cereales, ahora más extendidos como el trigo, el maíz y el arroz. La cañigua pertenece a la misma familia botánica que la quinoa, de ahí que su valor nutricional sea muy similar. Sin embargo, lo cierto es que las bondades de la cañuba son incluso superiores, ya que en ella destacan algunas propiedades que la quinoa no posee. Es un alimento muy pequeño, pero nutricionalmente puede considerarse muy grande, ya que presenta un elevado contenido en aminoácidos de alta calidad. Además, es rico en proteínas vegetales, minerales como calcio y hierro, ácido grasos, omega 3, y una cantidad destacable de vitaminas del grupo B. Apunta Itziar Diagón, psicóloga nutricionista. Sin embargo, tal y como resalta segura, no sería justo hablar de superalimentos, simplemente es otro producto a tener en cuenta para incrementar la variedad y la calidad de la dieta, pero un único alimento por sí solo no sirve de nada. Lo importante es combinarlo dentro de un estilo de vida saludable para poder hablar de salud de forma integral. La composición nutricional de la cañigua presentada de forma integral muestra las bondades de este pseudo cereal por cada 100 gramos de producto. 63% de carbohidratos, lo que significa algo menos que otros granos similares. Entre 16 y 19% de proteínas, lo que le aporta un alto valor biológico mejor que el de otros cereales. 10% de fibra, alto superior al de la quinoa y similar al trigo integral. 7.6% de grasas, lo que supone una cantidad superior a otros cereales, aunque lo más destacado es que principalmente son grasas insaturadas, es decir, omega 6, 9 y 3, citados de mayor a menor contenido. La cañigua, también llamada cañagua o cañua, tiene importantes propiedades nutricionales y es un alimento indicado prácticamente para todo el mundo, ya que como explica Itziar Didon, psicóloga especializada en nutrición, no tiene contraindicaciones descritas y puede ejercer un efecto preventivo sobre ciertas patologías como las enfermedades cardiovasculares, gracias a su capacidad para prevenir niveles altos de colesterol o tensión alta, pues ayuda a nivelar los niveles de triglicéridos en sangre. Además, por su contenido en hidratos de carbono de absorción lenta, también es beneficioso para pacientes con diabetes tipo 1 y 2. Alto contenido en triptófano Posee un alto contenido en penila, y triptófano, aminoácidos psicoactivos y neurotransmisores necesarios para aumentar los niveles de serotonina en el organismo, lo que mejora el estado de ánimo de talla digón. Además, ayuda a favorecer la serenidad y la revitalizar la mente, apuntas Heredia Segura, dietista, nutricionista y vocal del Colegio Oficial de Dietistas Nutricionistas, Euscardi Codine. Rica en vitamina B1 que resulta indispensable en el metabolismo de los carbohidratos y las grasas. Altos niveles de vitamina E, concretamente en tocoferoles, un antioxidante muy potente y muy positivo para el antienvejecimiento corporal ya que protege frente a los radicales libres. Elevada presencia de hierro, aporta hasta 13 miligramos de hierro por cada 100 gramos, lo que significa un elevado índice para tratarse de un alimento vegetal. Además, lo realmente importante es que es hierro de fácil absorción, explica Segura. Rica en fibra, cuenta con un alto contenido en fibra, lo que la convierte en un excelente regulador del tránsito intestinal y coayudante en dietas de algazamiento por su gran poder saciante, apunta Digol. Elevada presencia de fósforo. El aporte de fósforo puede llegar a duplicarse con respecto a lo que aporta la quinoa en una misma ración de 100 gramos. Peca en calcio. Aporta hasta 110 miligramos de calcio por cada 100 gramos, lo que le permite compararse a la leche. Sin embargo, una ración de leche triplica a la cañua como plato, y el alto contenido de fósforo desequilibra su biodisponibilidad matiza segura. Sin gluten lo que le permite ser un cereal alto para las personas con celiaquía o intolerancia al gluten.